Hola a todos, ¿qué tal están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal Y hoy lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a hacer va a ser un logo para el canal Espera. Hoy lo que vamos a hacer va a ser un logo para el canal Que... que no me gusta el que hay, ¿sabes? Bueno Y aquí hay una serie de opciones, ¿vale? Hay una serie de opciones, vamos a ver qué opciones... Hmm. No. Esa podría, podría encajar esta opción, pero bueno, no me gusta esta opción, yo quiero más. Y he puesto todo, ¿vale? Así que... Buah A ver, está todo muy bien Me gusta, pero... No No, no, no, no, no. Buah, buah, buah Yo quiero de las primeras Igual se van a ser todas así, no Yo quiero Personalizar Vamos a personalizarlo A ver Por ejemplo, el diseño Así está bien Color A ver Ah, el color de esto El color de esto Quiero este Sí, este No, este, este Como, como el anterior logo del canal eh, Este, que es el color del canal <risa> Y... El secundario El secundario será el mando Supongo Así que vamos a coger este. Espera. Yo no sé qué es lo que cambia. <coughs> Yo no sé qué es lo que cambia. Pero bueno Espera Será el borde Algo rojo Algo negro Algo azul No, algo verde Algo verde No hay nada Esto no cambia nada no cambia nada no. y bueno chicos así ha quedado el icono al final vale ¿os gusta? bueno a mí sí a mí sí me ha gustado o sea a mí me gusta así que le vamos a dar a terminar vale y a terminé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 Yo solo así quiero. Diseño de un logo atractivo. Descarga ese Descargar eh, Vale dinero, así que un mes. Un año. Ah, dos años y más barato, ¿no? qué es lo que voy a hacer cuando vale dinero vamos a irnos aquí ¿no? ta, ta, ta. vamos a irnos al buscador abajo vale no lo estáis viendo pero yo estoy en el buscador y vamos a buscar re y una vez buscador buscado re o recortes o, bueno, eso Vamos a, a darle clic En el este Y eh, Vais a ver Esto, a ver eh, Esto, vais a ver Yo le voy a dar a nuevo ¿Vale? Y ahora mismo ¿Vale? Le voy a a coger LierGP. Esperad, no, no, no. no. Si sí, vamos a cogerle ahora al LierGP, ¿vale? Y ya está. Aquí lo tenemos, esperad. Aquí en Firefox. Eh. Bueno, le he hecho un recorte. Vale, le echo un recorte Y le vamos a, a, a archivo No, si sí, archivo, guardar como O control S Y le vamos a dar un nombre, vale No lo estáis viendo, pero pues Si lo hacéis, lo vais a... a saber Entonces, voy a guardarlo Como yo que sé Logo Lolo no, lo... Logo... Youtube ¿Vale? Luego Youtube Archivo PNG, ¿Vale? Bueno, luego Youtube Nuevo XD, ya está Archivo PNG Luego podéis en GIF O en JPG O en MHT Yo lo quiero en PNG Vosotros ponerlo en PNG Voy a darle a guardar y ya podemos quitar y nos vamos a YouTube en YouTube nos vamos al canal bueno a ver vamos a irnos por aquí vamos a ir a cambiar logo eh, aquí nos elegirá mmm, vamos a ir a hacer imágenes dónde está Dónde está, dónde está, dónde está aquí y guau qué mal, qué mal, qué mal, lo ponemos así, no, no, no, no, no. no. o oh, qué mal pues nos volvemos a terror bands o este sitio y eh, vamos a hacer el cuadro más grande volvemos a buscar eh, buscar re herramienta recortes nuevo y lo vamos a coger desde una punta hasta la otra venga super grande eh, archivo guardar como y como nuevo logo YouTube XD. Venga, no es el mismo nombre, pero bueno, La va a quitar. Vamos a irnos otra vez a nuestro logo y vamos a darle a cancelar. Vamos a darle a cambiar otra vez y. Con el, el bueno El bueno es el que Este ¿Dónde está? Este no es ¿Dónde estará? No lo veo ¿Qué? Eh, ¿Dónde estará? No está, no está, no está Pero no es este Ok. Nuevo YouTube Logo XD PNG. No se encuentra el archivo. Aceptar. Entonces, ¿cómo se llamaba? ¡Ah! Aquí está, por fin. Y ahora sí. Justo, justo. Hecho. Y ya lo tenemos. Vamos a darle a publicar. Y ahora vamos a ver que ya está, ¿vale? Nos vamos a dar aquí, tu canal, y aquí está. ¡Qué borroso se ve! Aquí se ve genial, y luego aquí se ve súper borroso. Vamos a entrar al directo de El Amigo Japonés. 馬鹿ほんの、30万 <笑> <笑>なんて <なんてやつだ。なんてやつだ。犯罪者だな。笑> <笑> 聞いたことあるみんな。え、ニューロゴ。ウィッシュ直感やばいぜ。ウィッシュの直感やばい<笑> Oh, very simple. Simple is best. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Cool. Simple, cool. Simple, cool. Simple is cool. Un? Simple is cool. Ah, yeah. Very cool. Nice. Nice logo. Nice logo. <laughs> nice logo. Nice logo. Nice logo. Nice logo. Nice logo. Bueno, oh simple, jajaja, jajajaja, ja, ja, ja, ja. simple. ¿Qué tiene todo en chino? Tiene todo YouTube en chino. Wow. Es de nuevo logo, así que adiós, espero que os hayáis suscrito porque me ayuda un montón. Quiero. Mi sueño es ser youtuber, estar en Roblox. Así que bueno. Adiós. Suscribíos. Comentad, darle like. Eso que dicen los youtubers. Eh, dicen los youtubers y. Pues. Supondré que eso gana Suscriptores, por favor, suscribíos Es muy shows. Si tú que estás viendo este vídeo eh, Suscríbete Si no lo estás Dale, la, dale like Porque Porque se vienen vídeos Así que adiós Me estoy enrollando Mucho, pero adiós, adiós, adiós Adiós